No, pues yo apoyo a, a México en su música. hay una buena ranchera. Allá. Ay, Chabela, Chabela, Chabela. Eso, ay, qué belleza. Esa, la música mexicana, solamente una, a, a, una vez. Eso me encanta, ¿no? México, ahí están entrenando los, los jugadores, eh, estos, los, los mexicanos. El, el, el, eh, el equipo de los mexicanos eso, México lindo y querido ¿qué les digo de México? México tiene comida mexicana y además México tiene música mexicana, que es buena y tiene también hoy, eh, el chao eh, el chapulín eh, eh, Cantinflas no es que es el genio Cantinflas no no, el loco Valdés. No, no, no, qué comediante. sea, por favor, México cuna de comediantes. Eso. Eh, este, eh, todo, todo, todos esos que son lo máximo. Eso hay que decirlo y, y cancéleme, a ver. Cancéleme. O sea, a ver, bloquéeme mi cuenta. Bloquéme mi cuenta. A ver, ya, ya, a ver. Arroba Fabio de Jesús López Agudelo Rayalpizo 2014, que fue cuando fundé mi Twitter. A ver, esa es mi cuenta. Eh, a ver, bloquenme, bloquenme, cancelenme. Ay, vea. Subí mil seguidores. <risa> eh, lo que estoy diciendo es verdad. Eh, esa verra que, era. Eh, <risa> que yo, yo, soy, yo soy. yo debería meterme de comediante. De hacer una cosa así. Eh, Sans comedy. Sans comedy. Así. Y que así. Y, y yo salir por las redes diciendo cosas de comedia. Como hey, tipos de amigos que uno tiene en la oficina <ríe> Lewandowski, el que mete gol solo, pero en otro lado Pero no con los de la oficina ¿Cómo me vio Andrés? Eh, papá, voy a borrar esto, de verdad, voy a borrar esto ¿Cómo me vio? Yo tengo la vena de la comedia Ay, no, no, no, no, no, no. Miren, miren, me subieron otros 200 seguidores con el chiste que acabo de hacer, oye, es que no, es que yo, yo ahí mismo juiteo y ahí me salen seguidores, ay, no, no, no, no. es que a mí me quiere, me quiere Twitter.